de los movimientos populares y de los gremios que no estamos dispuestos a soportar ni un solo golpe de Estado de Latinoamérica que atente contra los derechos de los más humildes. Y atrás de este golpe de Estado está la mano negra de Estados Unidos para neutralizar el rápido progreso de Bolivia. Редактор